Eso es grave y es la otra cara de la moneda de lo que cohabita en esta realidad que estamos viviendo de coronavirus. Y es también un humano el, el ver unos videos que estuve viendo por ducto de amigos en sus casas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 es como una olla ahí verdad que está se activa una olla <risa> <risa> claro. y, mira qué interesante y es de como... presión sí sí sí, sí. gracias de presión sal... no es una tetera <risa> de de, de, sa de... Sa saludo de... A... ah sí de té. Te... Saluda a Vianel. <risa> saludo, que ya lo saludo entonces a todo esto,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 Te sí, manda de Ramón Batista ahorita que el pescado que él mandó de esta semana a la foto que lo pesca él mismo, o sea que el pescado que nosotros nos vamos a comer allá en Samaná. No, no ese sí, ese, yo sé que sí, yo digo es aquí. Gracias, Ramón en San Francisco. Francisco. Aquí no hay playa. <risa> <risa> Pero gracias, iremos para allá a comer pescado con coco. La cena se puede modificar por un almuerzo en playa de Samaná. <risa> Ya, ¿no? eh, eh, eh. Bueno, bueno, bueno sale cara ahí vamos, vamos señores, vamos señores a lo WhatsApp, ¿qué les parece? Sí, y no tenemos. bravo que Yayan, eh, alquile una, una sí. <risa> bueno Francis Polanco, este con Érico Estados Unidos, dice que no que no fue incluido, pero que no conoce a nadie es difícil, Francis, que usted en Conérico salga incluido en un plan que ayuda <risa> <a> los <risa> mexicanos, ¿verdad? Hay que ser más serio, ¡caramba! Qué